Resulta que la excentricidad sigue siendo la división de C entre A. Así como lo vimos en el elipse, igualito. Y la excentricidad, ¿qué tan abierta o qué tan cerrada va a ser? Eso es lo que te dice la excentricidad. Pero mira lo siguiente, el valor de C en una hipérbola siempre es mayor que el valor de A, porque C ahora es la hipotenusa. Si C ahora es la hipotenusa y siempre va a ser mayor que A, esto sobre esto, Siempre, por ser este más grande que este, va a dar mayor que 1. En una hipérbola, la condición principal es que E es mayor que 1. Si la excentricidad es mayor que 1, es la condición de que estamos hablando de una hipérbola. Si es menor que 1, estamos hablando de una elipse. Si es igual a 0, es una circunferencia. Y si es igual a 1, te vas a dar cuenta en el siguiente video que sería la parábola. Ahora... En el caso de la excentricidad, mira en el gráfico que te voy a mostrar. La hipérbola se va a abrir mucho más o se va a cerrar, dependiendo de los valores de C, dependiendo de los valores de A y de B. Que de hecho, si te dan el valor de A y B, ya tienes entonces una relación directa con el valor de C, que eso sería nuestra distancia focal, como te estoy mencionando. Observa que aquí los focos estarían del lado, eh, de, por dentro de lo que sería nuestra hipérbola. ¿Ok? En otras palabras, tú puedes pasar de una circunferencia, así como te voy a mostrar ahorita, tú vas a pasar de una circunferencia a una elipse por la excentricidad, por la distancia de los focos, pero cuando te mueves mucho más el asunto, mira cómo cambia directamente a lo que sería una hipérbola. Entonces, todas las cónicas están conectadas entre sí, mira cómo la ecuación se va relacionando y por último vamos a cerrar con lo que sería las rectas directrices así como lo podemos ver para una circunferencia la recta directriz está conectado para todas las cónicas de hecho en parábola lo vamos a utilizar muchísimo ahora la recta directriz se denota normalmente como s o d dependiendo de cómo lo trabajes esto también es un cociente un cociente entre dos cantidades resulta que si tú divides el valor de a sobre la excentricidad te va a dar la distancia de la recta directriz para una hipérbola que es, se abre horizontalmente, la directriz son rectas verticales. Para una hipérbola que se abre verticalmente, la directriz son rectas horizontales. Pero mira que si E, para, para prestarle atención a esto, si E, la excentricidad, es la razón entre estas dos cantidades, si tú colocas esto aquí, mira lo que pasa. Si tú colocas eso allí, sería el valor de A sobre C sobre A. Y aplicando ley de oreja doble C o como le quieras llamar, A por A quedaría A cuadrado y C por C quedaría, y C por 1 quedaría C. Entonces la directriz, la recta, esa distancia que depende de la, de la posición del centro, se conoce o se consigue de esta forma. ¿En qué situaciones a nivel práctico lo se va a utilizar? A ti te pueden decir, mira, la ecuación de la, eh, encuentra la ecuación de la hipérbola que se conoce que su directriz, su ecuación eh, la ecuación de la directriz, es tanto. Y el valor de C, la distancia focal, es tanto. A partir de allí tú puedes buscar, con esto y esto, puedes buscar el valor de A. Y si tienes el valor de A y tienes el valor de C, que es la distancia focal, también puedes buscar quién es B. Y de ahí puedes transformar o trazar, básicamente, dónde está la posición del centro de la hipérbola y con esto puedes llegar a la ecuación general. Entonces está todo trazado y ligado entre sí ahora mira cómo la directriz dependiendo de la de la cónica que tengamos para el caso de una circunferencia la directriz está en infinito ¿Por qué estaría en infinito porque si esto que está acá es el valor de a entre la excentricidad la excentricidad para una circunferencia es cero y algo entre cero es infinito Entonces, a, a medida que vas teniendo una elipse esto se va haciendo mucho más pequeño mucho más pequeño y se va acercando cuando llegas a una hipérbola, en la elipse, la excentricidad está por los, ex, por los laterales. Si tienes la elipse acá, el, la excentricidad no. La recta directriz está por fuera, así como lo ves en la imagen. Está por fuera, mientras que cuando esto se va cerrando más, cuando tú te haces que se vuelva una hipérbola, mira cómo las rectas directrices están ahora por dentro. ¿Ok? Mira ahora aquí en este gráfico, las rectas directrices estarían trazadas básicamente acá. Por acá sí son dos, una de este lado y una de este lado con lo que es la posición del vértice te vienes para acá y sabes cuál sería esa distancia eso básicamente es como el resumen de lo que sería la ecuación de una hipérbola atención a la representación de la ecuación canónica de ella la ecuación canónica de la hipérbola donde te da el centro y te da las componentes A y B para conseguir qué tan abierto o qué tan cerrado sería la distancia focal depende de C mira que la excentricidad te dice qué tan abierto es y para calcular dónde estarían esas rectas directrices. Y con esto, llegas a la ecuación general de la hipérbola. Con esto, básicamente, cerramos el tema para esta sección cónica. Empezamos a hablar en el siguiente video con la parábola, que es la última sección cónica, y vamos ya cerrando con ciertos videitos el, este tema de geometría analítica. Si te gustó, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad que sí? En epsilonacademy.com la parte práctica. Allá desglosamos y le damos con toda a este tema para entenderlo al máximo.